Eh, igual la gente está dando estamos está un video de un turno. Estamos aquí en un nuevo servidor. Sí, un nuevo servidor mío. Sí, ya, bueno, ya dije que iba a dejar el por 100 loot, que era lo mejor porque había más PvP y tal. Pero he decidido quitarlo, he decidido cambiarlo, ya que, bueno, me han convencido de que, bueno, ya que. Soy una persona que sé configurar servidores en español, soy una persona que puedo hacer servidores eh, que, bueno, que otro, otra gente española no sabe hacer. Pues me han pedido que hiciera una modalidad ¿no? para los españoles, para que, bueno, para que dejen de jugar tanto roleplay, porque casi todo el mundo juega roleplay. Por lo tanto me han pedido que, que bueno que hiciera otra modalidad, otro un servidor de otra modalidad. Y aquí está. hecho un servidor. El cual es bueno. Mmm, diría un semi-roleplay. No es roleplay. Porque no, no tienes unos roles. Pero eh, sí que tienes. Se podría decir. Eh, como.. Un equipo, puedes cogerte, puedes coger y puedes intercambiar. Bueno, os voy a ir explicando poco a poco, ¿vale? Este servidor es eh, más o menos un factions, ¿vale? Un factions, un semi roleplay como lo queráis llamar. Eh, ¿Qué consiste este servidor? Tú en este servidor lo que tienes que hacer es entrar con un equipo, ¿vale? Tienes que traer gente que sea ahí más o menos tres, para mínimo tenéis que ser tres, ¿vale? y eh, cuando sois tres vosotros venís a mí y me decís mira somos tres personas queremos hacer un equipo y queremos que nos llame de esta forma vale eh, ya hay tres equipos creados que sería el FC Clan que es el mío, están los Neptuno Warriors que son 4 de 8 vale y los Telejunkies que también está lleno vale eh, total tú vienes llega que sois tres vale y dices mira somos tres quiero quiero hacer un equipo pues nos queremos llamar los pepinos muy bien pues yo cojo creo el equipo pepino y eh, os hago una, una ropa vale yo me he creado también ropa para mí aquí lo estáis viendo camiseta lc vale ahí estáis viendo que bueno que hago ropa con camisetas y les doy bastante bastante espacio no eh, voy a ponerme un momento el admin para poder enseñaros el de los otros de los otros grupos a ver bien porque cuando juego pues no me gusta tener el admin activado a ver eh, ahora con el admin voy a enseñaros los, los kits que hay vale está eh, kit nativo es policía lc y telejonki vale el lc entunis el son pues para los planes estos, y luego si no tenéis plan, si no has conseguido que seáis tres o quieres jugar solo o lo que sea, o sois dos y os falta uno mientras tanto podéis pillaros el job nativo vale, porque hay trabajo vale eh, para unirte a los grupos pues son trabajos, tú pones barra jobs entonces dice privados o públicos vale, los jobs privados son los equipos vaya private y te pone el etc que son los que te tienen que invitar para tu poderse unir y si no pones yo public y tienes dos vale ex policía y nativo vale voy a enseñar que os trae cada kit eh, de, de esto me quita me quita la ropa vale ahí eh, y vamos a ponernos el kit ¿vale? barra kit de ex policía ¿vale? el de policía te da el peto de policía, cuál es este, este que estáis viendo aquí, pone pl y te da una avenger y tres cargadores ¿vale? este sería el de ex policía ¿vale? el, el peto de ex policía y ahora vamos a ponernos el kit eh, nativo, ¿vale? Que es el otro kit. Kit nativo te da cosas de mod, ¿vale? Te da esto que es una mochila, que, me la pongo, ¿vale? Camiseta LC, LC, me la voy a quitar. Momento, ¿vale? Te da esto, te da un quiver, un protector, esto y te da luego un arco de mod, ¿vale? que lo estáis viendo marco de mod y luego también te da eh, eh, flechas te da una dos tres y cuatro flechas vale para para que bueno para que tengáis una poca flecha porque no, no sé si spawnean muchas en, en el servidor vale pues eso. el arco de mod la ropa de mod y, y tal vale luego qué más eh, me voy a quitar los pantalones vamos a ponernos ahora eh, las otras camisetas ¿vale? nos ponemos el kit eh, Telejonkis. vale kits telejunkies vale kit tele ¿vale? el kit pues te da una camiseta que es la camiseta de los Telejonkis. Lo cual, pues, como podéis ver, también tiene mucho espacio. ¿Veis? Ahí pone TLY y por la espalda. Mmm, es que no me quiero quitar la mochila porque se me va a caer todo, pero vamos. Eh, me voy a poner los pantalones. Voy a tirar todo. A ver. Vale. Así. Eh, ahí estáis viendo TLY y... T por delante igual vale la camiseta de los de los y ahora vamos a poner la otra que es kit eh, neptuno vale que nos daría la otra camiseta que es neptuno warriors, que es esta vale igual igual lo, la amplitud que hay y todo y aquí estáis viendo la camiseta de, de los neptuno vale igual son todas son todas iguales muy bien. Eh, ¿Qué más? Vamos a, vamos ahora a coger y vamos a poner lo que viene siendo los mods que he metido, ¿vale? He metido el mod de más lockers, he metido mod de armas, los cuales aquí en los NPC lo podéis comprar, que es el AWM y la HK417 y la MP5, ¿vale? Ahí lo estáis viendo, ahí lo podéis comprar. Y bueno, aquí hay otras cosas que podéis comprar que son como utilidades. Aquí, attachments y de tal, ¿vale? Muy bien. Eh, después de esto, también, si queréis intercambiar con otros jugadores y tal, podéis venir aquí al banquero Calpapa y os ponéis a cambiar experiencia por dinero. Y pues yo que sé, pues regaléis la experiencia a otras personas o lo que vosotros veáis. Bueno, aquí están las reglas. Esto lo tenéis que leer sí o sí. Como bueno, yo que sé que no campe en la, la zona de espera, eh, que bueno, que si te matan, pues que no te piques, obviamente, porque te pueden matar sin ningún problema una persona que no sea de tu equipo. Si a lo mejor te mata uno de tu equipo, pues ya verás tú si lo echas o no, ¿sabes? Eso ya es, eso ya es otra, otro tema. Eh, lo, de los, lo de los trabajos, bueno, lo que tienes que hacer aquí, que sí, tú lo que tienes que hacer es lootear, vale, looteas. Si te encuentras a otro de otro equipo, matas y eh, bueno, y defiende tu base. ¿vale? Si te haces una base, pues ya está. Pues la defiendes y ya está. Eh, Escriba rev para los permisos que tienen ¿vale? Y luego no me pidas objetos. Respeta. No puedes aliarte con otros equipos. Decís, eh, los eh, telejonki y los Tuno Warriors no se pueden aliar. Los LC y los telejonki no se pueden aliar. Esas cosas no se pueden hacer, ¿vale? Eh, y luego, pues, eso, pues, que no hagas trampa no, ningún tipo de, de trampa. Todo el mundo sabe qué trampa se puede hacer y cuál es no. Vale. ¿Qué más? Voy a poner el barra P para que veáis lo que tenéis. Tenéis un home, tenéis los jobs, tenéis los kits, tenéis WARP, ¿vale? Que el único WARP que hay es el WARP comercio, que te teletransporta aquí arriba, ¿vale? El WARP comercio muy bien eh, y ya está no, no mucho más bueno también está el, el barra cv que es para que es para bueno para poder botar un, una que sea, se haga de día o que para de llover vale he puesto esos esos diferentes esos diferentes eh, botes vale bueno, no mucho más, ya lo que os queda es meteros, vosotros veis lo que podéis hacer, lo que podéis encontrar Si os metéis tres, pues ya sabéis, os hago una camiseta personalizada y todo Y bueno, pues os metéis con, con la gente, os hacéis vuestras bases Y cambiéis de roleplay, dejaros tanto de roleplay y meteros ya en un servidor a disparar, lo que es este juego, a matar de verdad, vale